Muy buenas. Hoy vamos a ver en el nuevo Windows 11 cómo cambia la gestión de ventanas y la gestión de escritorios múltiples. Y como veis, bueno, hoy me acompaña mi perrita Yuri que estará atenta a todos los pasos. Con Windows 10 había una forma de organizarlos que mejora bastante con Windows 11. ¿La forma de hacerlo? Pues simplemente han añadido en el botón Maximizar 6 distintas formas de organización donde podemos seleccionar alguna de ellas, por ejemplo la de cuatro y seleccionamos la ventana actual donde queremos que se sitúe, por ejemplo en la parte superior izquierda y nos va a ir preguntando del resto de ventanas que tenemos activos, dónde queremos que se vayan colocando por ejemplo aquí la segunda, aquí la tercera y aquí podemos poner la cuarta con lo que tenemos las ventanas organizadas en cuatro partes podríamos hacer distintos cambios si deshacemos Podemos elegir, por ejemplo, un formato de, de 3, donde he marcado el centro y ahora pues, estar por ejemplo aquí y, y está a la derecha. Sigue siendo válida las opciones de minimizar las ventanas cuando pulsamos Windows M. Si pulso Windows M, se minimizan todas las ventanas y con Windows mayúscula M se vuelven a recuperar a su estado. Lo que sí que ahora no funciona es el, eh, la guitarra en Windows 10, cuando se agitaba, se minimizaban todas las ventanas menos la ventana actual. Pero sí siguen funcionando otras opciones como, por ejemplo, si yo arrastro arriba, se, la ventana ocupa toda el, la pantalla. Si arrastro a una esquina, también puedo ir haciendo la, las mismas selecciones que, que hacíamos antes. Vamos a quitarlo. Y también nos funciona que si seleccionamos una ventana y en lugar de querer que se maximice, queremos que mantenga el ancho, pero que ocupe toda la vertical, pues simplemente arrastramos en la parte de abajo y ya ocupa toda la vertical de, de la ventana. Es decir, podemos organizar las ventanas con la opción nueva de maximizar ventana pero también arrastrando, como hemos hecho siempre en Windows 10. Luego, cuando tengo la ventana dividida, puedo, si voy a la zona central, puedo cambiar el tamaño y se mantiene eh, la proporción de las dos ventanas. Por último, vamos a ver también cómo gestionar los escritorios. Aparece un nuevo icono, aquí a la derecha de buscar, donde podríamos, si tuviéramos más escritorios, saltar de uno a otro, o si lo pulsamos, se nos activa la vista de escritorio vemos que tenemos uno por defecto, ya tenía como trabajo, ahora vamos a añadir uno nuevo aquí, pulsando en más, vamos a llamarle, por ejemplo, juegos, y pulsando sobre él se cambiaría, yo puedo coger y mover ventanas de un escritorio a otro, yo puedo seleccionar en el escritorio trabajo, y esta ventana del navegador puedo arrastrarla, por ejemplo, a juegos, y esta otra también, lo que me permite eh, gestionar las ventanas y los distintos escritorios. Vemos, estamos en el escritorio juego. Y la forma de cambiar entre escritores también es con Control Windows, flecha izquierda, y Control Windows, flecha derecha, para cambiar de escritorio. O haciéndolo pulsando en el botón y seleccionando aquí abajo el escritorio que queramos. Bueno, pues esto era todo lo que quería contaros. Espero que os haya gustado. Añadir en los comentarios si queréis que añada más vídeos como este y marcar un like y por supuesto suscribiros para, para no perderos nada. Hasta pronto. Yuri, despídete.